Tiene cuatro llantas en Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido De terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido En Halloween ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween.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 ¡Miedo hay que tener! Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Correr, correr, correr Los seres que te... Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Bien.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 Triste arpa dorada, el gran gigante señaló, toca una melodía, le ordenó y al mundo entero sacudió fa FO FIMA El trabajo de un gigante nunca termina, FIFA Fidelito, dónde está mi desayuno, Jum Yum John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 es algo fifa finelito pastel y leche para